Cuando te llamé nunca respondiste Nunca tú me has dicho alguna verdad Nunca me amaste cuando yo te amé Eres en mi sueño la mejor mujer Nunca imaginé como yo te amé Cuántos sentimientos me nació por ti Tuve que olvidarte sin quererlo yo Nunca me llamaste aunque lo pedí Te has alejado tú por tu voluntad Y no pensé jamás que tú eras así Tú lo ganaste todo, yo todo lo perdí ya no me ahogo en llanto, vivo para mí. Está claro que nadie te dará lo que te di, que nadie podrá cuidarte como te cuide. No puedo comprender por qué no estás aquí. Me siento un poco tonto, mas yo soy así. Pero confío en el tiempo, este me va a ayudar a olvidar los mejores momentos a tu lado. Me meteré en otros brazos al abrigo y en ellos soñaré que estoy contigo. Te has alejado tú por tu voluntad,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 Nunca me amaste cuando yo te amé Eres en mis sueños la mejor mujer Nunca imaginaste como yo te amé cuánto sentimiento me nació por ti Tuve que olvidarte sin quererlo yo Nunca me llamaste aunque lo pedí, tú lo ganaste todo, yo todo lo perdí, ya no me hago en llanto, vivo para mí.